Eh, vámonos con la siguiente información. Neto Flow. El doble de Dari Yankee. José Luis tiene que ser el doble de. Vamos a poner a el doble de los pollillos. Eh. De pillollo. <risa> el doble de Daddy en Yankee cámara. denuncia que un grupo de personas. Es eh, igualito, neto. Pues, Igual es. Ey, pues está fiado, viejo. Eh. Igualito, un coimado Un coimado. Dale un trompón, bájale un chima y verde. Ese da par de mujeres ahí. Ese da par de mujeres ahí con ese flow de Ari Yankee. Pa' par de mujeres eh. ahí. Yankee eh. Isberg El Yankee, igualito, el tipo. El tipo está igualito. Separado Sí, igualito. Él no se, él, Y eso, que él al principio la voz no se parecía tanto. Y, pero míralo ahí, míralo, míralo. ahí, yeah, ey, ey, ey. Ey, igualito, oye, no, lo pueden matar, por eso sí. Oye, eh. Yank, si Yankee, si un día tú estás malo y tú no puedes subir a un concierto, llámalo y a coger, él. Y cogea igual que Yankee, eh. Sí. ¿Cómo es que no eh, eh, bueno, Yankee es, eh, ¿cómo es? El que cual, tiene más no, cuarto de este lado. El que tiene más cuarto es que usted le ve con un, un cosito en el oído ahí. Es que es que Yankee. Ya eso lo otro no, eso no llega a ese nivel. Entonces, bueno, él dice, él alega en un video que subió en las redes sociales. Creo que a la FOCA también lo subió. Que de la compañía El Cartel. O sea, los abogados de la compañía El Cartel. Eso viene por ahí mismo. de Yankee que no se desligue de eso. <risa> No, de, Ligue, de, ¿De quién es la compañía de cartel? De Dary Yankee. Dar ah. El cartel está demandando al joven. Usted está buscando mucho. Él ¿Está cobrando a ese cuarto? Sí, le está yendo bien. Él cobra mucho dinero. En actividades y en Nueva York y fuera el que, del país. El que no tiene fácilmente 150 mil pesos no lo ve cantando a él. no. Y él cobra en dólares fuera del país, porque hay gente que lo contrata a él porque es Dari Yankee. Hay discotecas en Estados Unidos que lo contratan a él, al tipo. Entonces, el cartel lo ha detutanado, como dicen los dominicanos. Le ha quitado todas las cuentas, no deja que él tenga ninguna presencia en las redes sociales. Eh, el tipo está asustado, le han mandado in intimaciones. También le han dicho que no, no puede hacer presentaciones con el nombre de Dari Yankee. Y que supuestamente en el caso de él eh, le ha afectado muchísimo porque él dice que él lo ha dicho siempre. Él es el doble de Dari Yankee y que él no, nunca le interesaría hacerse pasar por Yankee ni para cobrar ah, ni para estafar. Persona, sí. Él dice que no, que él solamente usa el Ahora yo borracho, si yo me, me sale me... Busca... por ahí un motor de Yankee. <risa> a todas. No, no, no. Y la mujer, la mujer, la mujer, o sea, que las mujeres cuando, cuando cuando lo, cuando lo ven. A... Rati, no, ahora, ahora. Yo soy yankee, lo utilizo a él. Claro. Tengo, vamos, a ver, vamos a escuchar el audio. Claro, de, vamos a escuchar el, tipo, el audio. El dominicano. El dominicano. Escuche, vamos a escuchar el audio de Dari yankee, yankee, versión picapollo. Dale ahí. Me conocen ya como el yankee dominicano. La verdad, mi gente, que todo vengo los ánimos por el piso. O sea, ¿cómo hay personas que tienen el corazón tan malo? Gente que tienen tanto, que le quieren tronchar el camino a los que tienen poco. Hay un bufé de abogados de Los Ángeles que me voy a reservar el nombre. Me ha tumbado mis cuenta en las redes sociales. Todas las cuentas que voy creando me la van tumbando. Y encima también otro bufé de abogados relacionado o de parte, el Calte Records, me dice a mí, alega que estoy usando impropiamente una marca registrada federal. O sea, impropiamente, cuando yo me presento siempre como un doble, que ni me presento como Diguay, ni canto donde él canta y mucho menos cobro como él. O sea, tampoco nunca me he prestado de que pase de que extorsiones o, o engaño. Mi intención siempre ha sido clara, representar mi país, República Dominicana, a través de la imitación, como un doble, sí, represento. Esa es mi forma que tengo, cada quien tiene su forma. Y yo represento siendo un doble, pero cuando voy a países... Que no conocen ni dominicana, como que he cantado en Bélgica, y me dicen: Mire, ser dominicano, que emita Dari Yankee, me, me, me gusta tu show, y cogí un vuelo para verte, o sea, eso me llena de orgullo, pero no o sea, se han tomado atribuciones conmigo. Ustedes quizás piensan que de está metido en esto, de no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando, inclusive, ya hablé con su equipo de trabajo y desconocen esta situación. Eh, hasta cuando me hice viral, ellos me llamaron a mí para hacer una broma, Pina que supuestamente Pina estaba recordando un DIY y yo me hice pasar por el verdadero para que la gente piense que peló al doble o sea un vacilón y ha apoyado a otros dobles, pero este bufema no se ha tomado atribuciones conmigo no sé si es porque yo viajo, porque hay muchísimos dobles, en cada país hay un doble de igual. me atrevo a decir que, que en cada país hay cinco, o 6, pero como yo viajo hago gira por Europa, Estados Unidos eh, he ido a la Mega, Estados eh, Despierta América, Univisión, Telemundo, y dicen no, a este hay que coger porque entonces lo que le molesta es el crecimiento que yo he tenido como imitador. Y eso es lo que me duele, hermano. O sea, inclusive, en mi gire por Estados Unidos me han enviado notificaciones. Quizá ustedes piensan que yo estoy inventándome todo esto para buscar sonido. Y no es así, hermano. Aquí tengo yo, para que vean entonces, la notificación. Esto fue, tapo, tapo el nombre. Porque a mí no me interesa, como dije, dar nombre, ni chivate a nadie. Es que el mensaje llegue para que esto se aclare esta es la notificación de la oficina del cartel que alegan aquí, que dice ahí copyright infringement o sea, yo estoy haciendo una infracción a lo que son los derechos de autor cuando yo siempre utilizo mi imagen que el diseñador utilice la palabra más grande la marca registrada más grande que doble o dominicano son hechos bailados pero todo el mundo sabe que va a una fiesta. mía un doble que va cuando hay muchos dobles que hasta utilizan la imagen de él el nombre de él y hasta se presentan como él, no pasa nada, pero está bien imaginemos que tienen el ojo. Yo tienen el ojo. ¿Qué hice entonces? Me cambié el nombre al Yankee Dominicano. Pero ¿qué hicieron? ¡PRA! Me tumbaron la cuenta como el Yankee Dominicano. Que el Yankee puede ser un gringo, puede ser un equipo pelota, puede ser lo que sea. Aquí tengo el correo electrónico que dice aquí, su contenido ha sido removido. Entonces yo creo que el público me diga a mí si lo que estoy haciendo está mal, si yo estoy mal. Y yo pacíficamente me salgo del personaje, porque yo puedo hacer lo mío también. Yo puedo estar metido en el personaje, que no lo he hecho, que he perdido mi tiempo en eso, y eso es lo que me duele, hermano, que que yo, tanto que me he cuidado y me paguen así, wow, yo ya yo creé mi cuenta propia, personal, para ver a ver si me la van a tumbar esa cuenta, con contenido totalmente propio y original. Yo tuve los trackers para imitar al máximo líder a nivel mundial, también tengo el truco el paseo mío, ese es en mi cuenta propia, personal, contenido original, fuera del personaje, que no es mi zona de confort, pues me salgo de mi zona de confort, en la vida hay que tomar riesgos, pero lo que viene ahora va a ser propio mío, así que viene bobo y no va a ser de sopita boba, Ay, ya ya, me quité aquí. Ese es un poquito fuerte, eh, la, la, él dice que eh, lo han llamado hasta mismo, el, el equipo de Dari Yankee no tiene nada que ver con no, eso. No, no, no, Dari Yankee es el dueño de todo eso, no me diga usted a mí que él no sabe de eso. ¿Tú crees que Dari Yankee sepa entonces? Claro, porque son una nadie ejecuta nada, por mira, por más representante que tú tengas, por más cosas legales, y más Dari Yankee que es un pionero que sabe lo bueno y lo malo, y la vuelta que le han hecho, y toda la vuelta del mundo, porque no le di ahora que hay tita, ¿tú entiendes? Cada abogado de eso tiene un contacto con Dari Yankee. Mire, vamos a hacer esto porque está plagiando esto, está cogiendo esto. ¿Tú entiendes? Entonces Dary Yankee debe hablar con él, o utilizarlo, hay, darle sí, trabajo. Sí, trabajo. Hay, no, mira, hay, hay ocasiones. No, hay ocasiones que tienen que salir por otro lado. ¿Tú entiendes? Y tienen que montarse en otro lado. O, o hay mucha gente en esos países que, con ciertos grandes. Métanlo como doble. ¿No uh -huh. entiendes? Va, salió por ahí es ¿eh? por ahí. Pero allí. hay que ver también, porque yo no creo, puede ser que tal vez algo pasó. O sea, pues tal vez hubo una persona que hizo una estafa o, o también puede no, ser. No, si, eh, si hace estafa ya hace uh rato -huh. que estuviera más Eso es porque está monetizando algo, algo por ahí que va, está cobrando por, ese, por uh -huh. eso. Por eso. Pero hay mucha gente que ha Pero hay uno que pueden buscarlo ahí, eh, los muchachos. Se llama el doble de Franklin Ruiz. El tipo que también. Igualito. Ay, hay muchos doble. Hassan se llama. Sí, hay, hay mucho de, doble. De Colombia. Pero es igualito. Igualito. Y canta igual, igual, igualito, igualito sí. que Franklin Ruiz. Los muchachos pueden buscarlo allí en YouTube. Entonces, El doble de Franklin Ruiz. Entonces, existen doble, sabes, ese, ese, ese el doble que ves como tú. Y ese mismo doble de Franklin Ruiz cobra por actividades, interpretando canciones de Franklin Ruiz. No, porque yo creo que un doble puede hacerlo en vivo. Lo que pasa es que los derechos de autor son tan fuertes. Hassan, David Hassan. Eh, los dobles son tan fuertes a veces que cuando en lo económico comienzan a facturar un dinero específico, ya, ya no, eso trae no. algunos inconvenientes. Pero cuando tú cantas en vivo, cantar en vivo es difícil. ¿Y este tipo lo que a casa, cantar en vivo, o sea, cantar en vivo en ese sentido. Es difícil tú demandar. Porque ¿qué? yo puedo cantar una canción. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay Yankee. Todos los artistas eviten que fulano cante una canción en vivo. Nadie puede evitar eso. Porque yo puedo cantar en el baño. O sea, tendría que cantar en el baño. Me van a cobrar el derecho de autor por eso. O sea, cada quien tenga, puede, puede tener derecho de entender que yo puedo doblar a fulano. Y irme como un imitador y hacerlo porque lo puso claro. Yo no creo que eso le afecte a Yankee. No creo que eso le afecte a Yankee, eso, no, ah, no le afecte a Yankee. Mira, mi míralo ahí, míralo ahí. Ese, míralo ahí. Ese tipo, míralo ahí. Se, él, bocito, se sí, de se dejó de el vocito, el, el, el, el flowcito, igualito. Y lo, tú lo tienes que ver ahí con, con cadena. Sí, haciendo los gestos. Los gestos y, y cantando canta igualito. ¿Tú lo has escuchado? Ójale. ¿Pueden, pueden ponerlo, pónganlo, pónganlo, pónganlo. Pónganlo en un pedacito de él cantando. ¿Cómo que se llama? David Hassan. Y no cobra chin. No. <risa> ah, por, Porque mal. tiene su orquesta, una sinfónica tiene de loco. Que no se cuando le manden y... Pero parece que está bien registrado este muchacho. Que él, ha hecho... Uy, que otro... eh, él hace muchos conciertos multitudinarios. Vamos, si... Vamos a ver si lo encuentro. Doble de Franklin Ruiz. La vieja sangre que llama. Que... Con eso que yo me duermo esa <risa> o sea, salsita, claro, en vivo. La mascarilla, pegado, muchacho, increíble. Me cago el celular. Nada, mentira, nada. Yo lo busco aquí, yo lo busco para que la, la gente lo escuche. que hay que los imitadores, los dobles, eso no es nada, porque hay veces que usted no lo puede llevar. Por ejemplo, uno no podía llegar Ya Frankie Ruiz está muerto. Y ya hay un doble que te hace eh, eh, eh, eso. Ah, no, ya que pues, había sabana, uno que, que... Pero ¿Qué? era comediante, eso es diferente, eso es comediante. Eso es comediante. ya tú parodiar, eso tú para eso no es imitar. Eso es parodiar un, un personaje. Pero de imitación, así, miren, miren, escuchen a ese tipo, escúchenlo, escúchenlo. Su retorno. De la pasión que con el nos y me me, me veo nerviosa anda y ve y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Que no te odias y te Siempre algo de mí. Eso sí tuvo en el Bravo aquí. <risa> Fui una vez tuvo aquí en el Bravo Y la gente dice que Ari Yankee, que estaba aquí. <risa> <Iván>. <risa> y ahora nos vamos a mañana. Hey, vamos a ir con la canción. canción. Echale, echale, echale, echale. E Ahí sí, está. Ay, Ay, no Charlie. Es, y el coronavirus. Mira, peluche sin mascarilla. Mira, belial. Los reyes mundiales. Yo la para. Génesis Wilter. ¿Cómo eso? ¡Oh! Póngase su mascarilla. Llegó el toque de queda. y su casa nadie se queda. La gente para salir se desespera. En el toque de queda. Aburrido de la cuarentena. Y la poli. Hasta la silla se lleva. Sin